Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro acompañado del director provincial de la Defensa Civil, Junior Tineo. Junior, sobre las constantes lluvias, eh, ya que han precipitado en, todo la, en toda la geografía del Jaya, ¿se ha registrado algún daño? Por el momento no se ha registrado ningún daño eh, lamentable, gracias a Dios, solamente inundaciones urbanas, debido al sistema pluvial, entaponamiento del mismo, por la acumulación de basura como pudimos observar en el caso de Aguayo ayer y, y mira a ver unas una, una, cuantas familias hay. Eh, ¿des -des -des -cuándo, con, ¿Hasta cuándo continuar, con, continuarán las lluvias? Según el reporte meteorológico de esta mañana de la UNAME y los informes que recibimos a través de la oficina central de la Defensa Civil, todavía se espera para las últimas 12 horas chubascos aislados, eh, tormentas eléctricas y la falta de vientos ocasionales. De las provincias que están en alerta, la provincia de Duarte figura: ¿cuál es el llamado a las personas que viven en esa zona? Bueno, momento? la provincia de Duarte se encuentra en alerta verde, como acabamos de mencionar. Eh, durante toda la madrugada se ha presentado lluvia moderada y leve, ¿verdad? Eh, con el tema relacionado a los ríos, arroyos y cañadas, se mantienen en su cauce, ¿verdad que sí? Y le pedimos a la población que vive en la zona vulnerable mantenerse atento a los boletines que emite el Centro de Operaciones de Emergencia. ...la defensa civil y los organismos de socorro... ...y estar atento a cualquier crecida repetida de los ríos, arroyos y cañadas... ...y reportarnos cualquier eventualidad que nosotros eh, podamos responder... ...por instrucciones de nuestro director ejecutivo... ...licenciado Rafael Antonio Carrasco Paulino... ...director ejecutivo de la defensa civil... ...y la licenciada Nacional Mara Cortés, nuestra gobernadora provincial... Nos encontramos permanentemente haciendo un monitoreo de todos los ríos y todos los arroyos y cañadas y las zonas vulnerables permanentemente con un equipo de trabajo. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Junior Tineo, quien es el director provincial de la defensa civil con asiento en San Francisco de Macorís. Destacar que las constantes lluvias, como acaba de mencionar Tineo, no ha reportado daños Acá en San Francisco de Macorís, sí en otras eh, provincias, como es el caso de la provincia Espaillat y Moca, donde el, más, el caso más relevante fue el derribo de una vivienda de dos niveles en el día de ayer ocurrido en Santiago debido a estas precipitaciones, las cuales se esperan continúen durante 12 horas.